Es verdad, el mapinguari. Su nombre se traduce como el animal rugiente o la bestia fétida. Habita en el Amazonas y su existencia se construye a través del mito y las leyendas de la selva. Es una criatura bípeda que acecha a los nativos y los persigue de forma salvaje para devorarlos de forma agresiva. Si estos no tienen cuidado. Algunos creen que se trata de un animal desconocido y otros piensan que puede tratarse de un espíritu maligno, algo parecido a la fusión de las almas que han muerto en el Amazonas. Este emite un extraño silbido que para el oído no entrenado, pudiera hacer caso e ir directamente a la muerte, ya que este parece ser un protector de la naturaleza y los animales. Así que cualquiera que quiera husmear en la selva, puede que no regrese con vida al encontrarse con el Mapping Wari. Las selvas o los bosques son lugares donde aún se pueden ocultar especies animales del conocimiento del hombre. Hoy vamos a conocer a un críptido que habita en el Amazonas. En el Amazonas existen muchas leyendas que hablan sobre la existencia del Mapinguari. Pero dependiendo la tribu que cuente la historia, cambiará el nombre. A menudo lo describen como un perezoso gigante o una especie de oso o primate. Se mueve lentamente pero es letal. Tiene pelaje rojizo y embarañado y largas garras que se enroscan hacia adentro cuando la bestia avanza en cuatro patas. Los nativos narran que este se encuentra normalmente tirado sobre el piso, pero al incorporarse deja ver algo que lo distingue de cualquier monstruo en el mundo. Una enorme boca en el estómago, lo suficientemente grande para tragar cualquier criatura que se le cruce por el camino. El doctor David Orrin se interesó bastante por la existencia de esta criatura por lo cual dirigió una serie de expediciones en el amazonas en busca de rastros de este animal para demostrar que no se trata solo de una historia de terror de los habitantes de la selva él está completamente convencido de que la leyenda surgió a raíz del contacto humano con lo que podría ser el último perezoso gigante terrestre que debió extinguirse hace miles de años así lo declaró al new york times en el año 2007 Lucas Caritiana, miembro de la tribu Caritiana en Brasil, insiste en que su hijo se encontró con uno en el bosque, y aunque escapó ileso, toda el área rodeada parecía como si una roca hubiera rodado y derribado todos los árboles y enredaderas. David Oren encontró evidencias físicas del monstruo, un mechón de cabello rojizo y yeses que no eran conocidos por los lugareños, y que bien pudieran pertenecer al Mapinguari. Sin embargo, los resultados de los análisis no fueron concluyentes, ya que ambas evidencias podrían tratarse de cualquier otro animal de la selva. Otros aventureros que se internaron en el Amazonas pudieron grabar extraños sonidos similares a silbidos, tal y como lo cuentan las leyendas. Pero de igual manera, no es prueba contundente de la existencia de tal bestia. Sin embargo, en las investigaciones de David Oren, pudo recopilar hasta 90 relatos sobre el avistamiento de la criatura, en donde la mayoría lo describían como un ser peludo gigante. Algunos cazadores nativos contaron el cómo al cazar pecarís, se encontraron con el sonido del Mapinguari para después verlo abalanzarse entre las hierbas agresivamente, por lo que al momento tuvieron que escapar rápidamente. Otro relato es de un hombre llamado Edinaldo que trabajaba para una compañía petrolera colocando tuberías a través del Amazonas en una ocasión cuando bajó de su bote a tierra firme fue atacado por un animal grande maloliente y peludo abrumado por el olor y la impresión se desmayó para después ser rescatado y al ver que había sobrevivido dejó su trabajo y se negó a entrar al bosque nuevamente en el año de 1937 en Brasil Hubo una matanza de vacas durante tres semanas. El resultado fue de 100 vacas asesinadas. Lo más extraño es que a todas les habían arrancado la lengua. Tal hecho fue atribuido a la bestia Mapinguari. En 1975 otro Mapinguari fue visto, pero ahora en el río Jamauchin, en un campamento minero. Un hombre de nombre Mario Pereira aseguró haber estado cara a cara con la bestia. Uno de los relatos más extraños sobre este criptido es el de la tribu Kanamari que cuenta haber criado a dos crías de mapinguari, dándoles banana y leche, pero a los dos años su olor se había vuelto tan insoportable que tuvieron que liberarlos en la selva. Al parecer el tremendo olor que despide el mapinguari es un tipo de defensa que tiene la criatura ya que en el año 2004 hubo otro encuentro por un hombre que aseguró primero haber escuchado un aullido extraño y después un fuerte y penetrante olor que lo había desmayado. En 2007 específicamente en el mes de julio un informe de Río Branco, Brasil declaró que una criatura con un solo ojo y una boca abierta se veía vagando en la jungla profunda. La criatura era alta, tenía siete pies o más cuando estaba sobre dos piernas emitía un olor fuerte y extremadamente desagradable y tenía un pelaje espeso y enmarañado. El que tenga solo un ojo gigante es otra de las características de aquellos que han mencionado haber tenido un encuentro con el Mapinguari, así que puede ser uno de los criptidos más extraños de la historia. El Mapinguari ¿Realidad o ficción? Aunque la existencia de los Mapinguari se suele descartar como folclore, o simplemente como otra leyenda urbana hay algunas pruebas científicas de que esta historia se basa en la realidad la descripción coincide aproximadamente con la del perezoso terrestre gigante una especie de perezoso del tamaño de un elefante oficialmente llamada Megatherium, que vivió en sudamérica hasta el final de la era del pleistoceno la prueba sobre esto es la gran cantidad de restos fósiles que se han encontrado en la zona y aunque ahora están extintos algunas personas creen que los avistamientos reportados de los Mapinguari son en realidad pruebas de que el perezoso gigante no estaba realmente extinto y que aún vive en la profundidad de la selva amazónica. A Geobaldo, uno de los testigos de la existencia del Mapinguari, se le mostró una serie de fotografías de animales tanto africanos como sudamericanos. Él reconoció a los sudamericanos, pero no a los africanos como era de esperarse. Pero al llegar a la fotografía de un perezoso gigante, lo señaló como el mítico mapinguari. Decir que el mapinguari no existe es dejar a un lado la posible existencia de aún perezosos gigantes. Quizá no tengan una boca enorme en el estómago o un gigantesco ojo, pero sí puede ser un animal que consideremos extinto. Recuerden que todos los sábados y todos los miércoles hubo nuevo contenido aquí en Oxlack Investigador. Y demás días en mis otros canales. Los espero en todas mis redes sociales. Yo soy Oxlan Castro. Muchas gracias. Denle like a este video. Compártanlo. Y nos vemos en el siguiente video.